I love you so, wanna throw you from the roof, the pressure builds, wanna put my hand through you, I'll squeeze tight until you take your last breath, lovin' you to death, loving you to death. Eh, yo me llamo Ángeles, tengo 35 años y tengo dos niños, uno de 7 eh, años me va a hacer ahora en diciembre y otro que me hará 5 en febrero. Nada, soy una mamá normal y corriente que, que va a hacer una protesta. El sin piel es un acto en el que bueno, hacemos una protesta, nos desnudamos, nos cubren con sangre y representa a los animales que, están, que mueren para que nosotros vayamos abrigados con sus pieles. Y bueno, pues considero que esto no es necesario, que nos podemos abrigar con multitud de fibras hoy día. Y bueno, que no merecen esto y ya está. Simplemente lo hago por eso, para darles voz. Es que a mí no me parece bonito vestir animales muertos. No, no entiendo la belleza. La belleza de cada uno con su piel. Bueno, yo ya estuve el año pasado en el acto, que fue el 1 de diciembre. Yo ya sabía que estaba al caer. En el mes de diciembre, más o menos, es cuando suelen hacer el, el acto. Y ya hace un par de semanas o así lo vi por las redes sociales y me registré. Tenía un contacto animalista que también ya lo había hecho alguna vez y siempre me gustó lo que hacía esta chica. Me, me emocionaba mucho, la admiraba porque le daba voz a los que no la tienen y yo también lo quise hacer. Eh, habrá gente que dirá que, pff, que, que pintamos ahí, pero a mí realmente eso no es lo que me importa. La gente que piense que, que estamos haciendo ahí, yo que sé, el panoli, por decir algo, me da igual. Y yo lo que me importa es la gente que se pare a, a ver qué es lo que estamos haciendo, se conciencie, diga, anda, pues mira, pues... Esto tiene un sentido, voy a buscar, me voy a informar y si conseguimos que una persona deje de vestir pieles, ya está, misión cumplida. Eh, tenemos que ponerle voz a los que no la tienen y, y bueno, pues eso, si no somos nosotros, ¿quién? Just blow me up for the, of the animals. And when it's time for you to mucha emoción porque siempre compartir con compañeros pues, la lucha siempre te hace sentir pues, bien, que hacer las cosas bien y, y feliz. Mucha felicidad de saber que mm, somos muchos los que queremos que cambie esta atrocidad. Pensaba que me iba a dar vergüenza, la verdad es que sí, pero, pero cuando luego te ves ahí con toda la gente que comparte los mismos sentimientos se te olvida todo, se te olvida todo, solo piensas en por qué estás ahí y, y ya está, nada más, eso es lo único que te, que, que te importa, ni frío, ni cuerpos, ni telulitis, ni pelos, ni nada, lo que te importa es lo que estás haciendo y por qué lo haces. Este año he tenido más frío, he sentido mucho más frío, pero bueno, es que es igual, que vale la pena. Es que lo repetiré aunque estemos, bueno, abajo cero. Vale la pena hacerlo. Y yo animo a la gente a que lo haga, sí, que luche por los derechos de los animales. Los consumidores de pieles que recapaciten, que se lo piensen, que no hace falta vestir animales, que también tienen una vida, tienen sentimientos, sufren, igual que las personas. Y que no es necesario, que, que de verdad que se puede ir a la moda y estar abrigadito sin tener que maltratar a nadie. Año que viene volveré a repetir. <risa>